Ok, lo primero que vamos a hacer es que vamos a seleccionar un tamaño de 1280 x 720 y le vamos a dar aquí donde dice antecedentes y vamos a seleccionar el color blanco. Le doy al blanco, ok, y el blanco está seleccionado. Cuando ustedes ven ese cuadrito, ¿verdad? El blanco está seleccionado. Le doy a crear y entonces ya se creó. Entonces Lo primero que nosotros vamos a buscar es la imagen del motor. Entonces, en Google nosotros vamos a buscar Delivery PNG para que nuestra imagen no tenga fondo. Entonces, vamos a seleccionar una imagen sin fondo, ¿verdad? Simplemente, miren ahí, esa imagen el fondo es totalmente transparente. Clic derecho, copiar dirección de la imagen. Entonces, vengo al programa y le voy a dar a donde dice capa añadir url como capa entonces clic derecho y la voy a pegar la dirección entonces miren ahí la imagen verdad entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a poner la imagen un poco más pequeña luego ahora vamos vamos a cambiarle el nombre y le vamos a poner clic derecho en la capa y le vamos a poner aquí delivery Ok, entonces ahora vamos a añadir una nueva capa y esa nueva capa vamos a poner servicio con calidad. Entonces simplemente le doy a la T de texto, añadir texto y vamos a copiar servicio con calidad. El, el color de esa letra quiero que sea negro lo voy a dar ahí. Entonces vamos a ponerla debajo. Vamos a ponerla más pequeña. Vamos a poner un tamaño de 30. la vamos a poner aquí debajo. Quiero que diga calidad debajo. Ok, ahí está bien. Entonces vamos a darle shift y al 1 para poner el, el, el, el signo de exclamación. Y vamos a buscar un tipo de letra aquí. Siempre que queremos seleccionar el texto tenemos que darle a la T. El tipo de letra era Georgia. ¿Ok? Y entonces en configuración vamos a seleccionar negrita y cursiva. ¿Ok? Entonces ahora vamos a hacer el trapecio superior. ¿Verdad? Entonces vamos a darle nueva capa. Nueva capa. Clic derecho. Le vamos a poner... Trapecio superior eso simplemente no es más para saber cuando si estemos buscando las capas no nos confundamos entonces selecciono la nueva capa recuerden selecciono la capa está vacía ahora mismo entonces yo voy a ir a la herramienta de formas Mírala aquí cuando yo doy un clic en la herramienta de formas se me activa un menú en la parte de arriba y yo quiero que ese trapecio tenga un color Verde, entonces como yo lo quiero de un color verde Yo tengo que cambiar las dos paletas aquí abajo Le doy un clic Y voy a seleccionar el color verde Le doy otro clic Voy a seleccionar el color verde Entonces ahora yo procedo a dibujar el trapecio Ven, Voy a dibujar un trapecio Entonces Yo quiero que ese trapecio tenga La forma de un trapecio Porque es un, un rectángulo Entonces le voy a dar donde dice editar y en editar la opción distorsionar libremente, fíjense que los bordes de mi figura seleccionada tiene cuatro cuadrados azul. Cuando yo lo doy a distorsionar, los cuadrados se cambian en círculos, ahora son cuatro círculos. Eso me permite distorsionar dicha imagen y simplemente hacerla que se parezca a un rectángulo. ¿También? Debe de quedar derecha lo más que se pueda. Al final, cuando doy un clic afuera, cuando yo termino, perdón, vamos a hacerlo de nuevo, de editar, distorsionar libremente, la voy a alar. Simplemente cuando termino, lo que tengo que hacer es dar un clic afuera y luego darle a que sí. Me dice, ¿tú quieres aplicar la distorsión? Sí. Entonces, ahora nosotros vamos a hacer una copia de ese trapecio, ¿está bien? Entonces simplemente yo vengo, le voy a dar clic derecho. Y le voy a dar abajo donde dice duplicar capa. Si se fijan ahora aquí, tengo dos trapecios. Tengo el trapecio superior y tengo uno encima del otro. El trapecio copia. Vamos a llamarle clic derecho. Vamos a ponerle trapecio trapecio 2. Jalar el segundo trapecio hacia abajo. ¿verdad? Y le voy a poner un, un poco más hondo para que sea más fino el grosor que el que está arriba ¿está bien? ok, ahora yo voy a proceder a hacer otra nueva capa nueva capa y le voy a poner trapecio rojo trapecio rojo entonces simplemente yo voy a seleccionar la herramienta de forma primero debo poner el color rojo aquí debajo Okay. debo poner el color rojo, le doy clic y selecciono el color rojo, cuando tenga las paletas de color rojo le voy a dar a la selección de forma y voy ahora a dibujar un rectángulo que luego lo convertiremos en un trapecio del mismo tamaño, ok, ahí está bien entonces le voy a dar a la opción que dice distorsionar, verdad selecciono, primero le doy a, a ese botón que dice arreglar eso me permite seleccionar el objeto o cualquier objeto de la imagen. Siempre que no puedan seleccionar nada, le dan ahí a ese botón y ese botón me permite seleccionar. También aquí puedo ver la capa. Si quiero seleccionar el trapecio rojo, le doy un clic. Entonces editar, distorsionar libremente y la voy a mover. Voy a agrandar un poquito a ver cómo se ve más de cerca. Ok, voy a mover un poquito otra vez, editar, distorsionar libremente, un poquito más hacia allá y ahí me parece bien. Le doy siempre que sí al final, ok. Entonces ahora vamos a escribir texto, ¿verdad? Si veo que esta está un poquito más hacia arriba, entonces simplemente yo lo muevo, selecciono y ahí me parece que está derecha. Entonces vamos ahora a una nueva capa, nueva capa y le vamos a poner texto que diga nueva administración, nueva administración. Entonces simplemente le doy a texto, añadir texto y voy a escribir nueva administración. La voy a recoger de los lados, la voy a poner aquí, le voy a poner un color blanco primero. Blanco, le dan al blanco o escriben 6BSF para el blanco, le dan OK. Entonces, ahora que yo tengo el texto seleccionado, si se le pierde porque es blanco, los buscan aquí. El tipo de letra se llama Verdana. Vamos a ponerle un poco más grande, vamos a ponerle 60, a ver cómo se ve. vamos a ponerle más pequeño, vamos a ponerle de 50 ok, voy a jalar un poquito por aquí las letras que por favor no queden muy hacia abajo, pero tampoco queden muy hacia arriba, vieron vamos a ponerle configuración negrita muy bien, cursiva me parece bien, ahora yo voy a poner otro texto aquí verdad Simplemente yo voy a tomar la capa Nueva Administración y le voy a dar clic derecho, duplicar, para que me duplique el texto, ¿verdad? Con las mismas características del texto que dice Nueva Administración. Le doy ahí. Y ahora veo que tengo dos capas, una que dice Nueva Administración y la otra. La vamos a darle clic derecho y le vamos a cambiar el nombre. Y le vamos a poner Delivery Gratis, ¿verdad? No la puedo ver porque está encima, entonces simplemente arrastro. Y aquí vamos a cambiar el texto. Le doy aquí a la T. Y luego edito entonces el texto. A nueva administración le falta un acento. Pero delivery gratis. Trato de ponerlo lo más céntrico que pueda. Voy a dejarla por aquí. Muy bien. Entonces ahora vamos a escribir la palabra colmado. Le vamos a dar a capa. Nueva capa. Y vamos a escribir la palabra colmado en mayúscula, ¿verdad? Le doy a texto, añadir texto y en mayúscula colmado. No se ve porque está en blanco. Pero si yo muevo, le doy aquí para moverlo. Si yo lo muevo, miren ahí donde está. Vamos a poner la palabra colmado un poquito más grande. Y vamos a darle un tipo de letra. Le doy a la T. Vamos a darle un tipo de letra... Vamos a darle un tipo de letra Georgia. No, vamos a darle Verdana también. Y vamos a poner que sea negrita. Y le vamos a poner un tamaño de 70. A ver cómo se ve. Perfecto. La palabra colmado tiene. Lo voy a acercar. Un contorno. La palabra colmado es roja. Vamos a poner un rojo. Y el corto, contorno, aquí en estilos, lo vamos a poner blanco. Contorno. Selecciono el color blanco. Venelo ahí. Entonces, ahora vamos a poner el nombre. Ahora vamos a poner el nombre. Cormado Soto. Vamos, nueva capa. Nueva capa. Le vamos a dar nueva a nueva, nueva capa. Y vamos a poner la palabra soto. Le voy a dar insertar texto, añadir texto y voy a escribir soto. La palabra soto tiene un color negro. Vamos a hacer la palabra soto un poco más grande. Le doy a texto. Vamos a darle 100 a ver cómo se ve. Vamos a dar otro más, más grande. 120 La palabra soto. Vamos a buscar un tipo de texto que sea Verdana. También el texto debe ser negro. Le doy a color Negro. Y ahora yo le voy a poner un borde blanco. Primero le voy a dar a configuración negrita. Verdad. Luego vengo a estilos y le voy a dar un contorno blanco. Donde ahí donde dice contorno, color de contorno Blanco. Muy bien. Entonces ahora yo voy a introducir los números de teléfono. Yo voy a poner WhatsApp. Y voy a buscar una imagen de WhatsApp que sea PNG, que, no, que tenga fondo transparente. Voy a tomar esa. Le voy a dar clic derecho, copiar dirección de la imagen, capa, añadir URL como capa, pegar y cargar. Está muy grande, ¿verdad? Entonces, tengo que ponerla más pequeña. Le doy a la herramienta seleccionar y me da la opción de poner esa imagen mucho más pequeña. Ahora necesito poner un número de teléfono. Le voy a dar entonces otra vez a capa. Nueva capa. Clic derecho y le vamos a poner teléfono. Entonces texto. Añadir texto. Y le vamos a poner un teléfono cualquiera. Vamos a poner el texto más pequeño. Le doy a texto. Y aquí donde está el tamaño le ponemos 20. Vamos a ver qué tal. Muy chiquito. Vamos a ponerle 40. Voy a recoger por aquí. Para quitar ese espacio. Me parece excelente. Entonces muchos colmados. Muchos eh, pulperías. Como le llaman en otros países. O bodegas. Tienen dos teléfonos. Entonces simplemente yo le voy a dar. Clic derecho. Y le voy a dar a duplicar capa. Para que me dé otro teléfono. Lo bajo, ya yo tengo ahí dos teléfonos y el segundo teléfono entonces yo lo puedo editar. Entonces ahora voy a Internet y voy a poner teléfono PNG. Para que me dé un teléfono sin fondo, ¿verdad? Una imagen cualquiera. Me voy a Imágenes y voy a seleccionar cualquiera de esas imágenes que no tenga fondo. Ok, me voy a Google y escribo teléfono PNG. Me voy a Imágenes y voy a buscar una imagen que no tenga fondo. Le voy a dar a esta a ver qué pasa. Si tiene fondo transparente. Ok, veo que sí, que tiene fondo transparente. Clic derecho. Copiar dirección de la imagen. Entonces vengo al programa. Le doy a capa. Añadir URL como capa. Pegar. Y vamos a poner la más pequeña. A ver que se vea del mismo tamaño. Ok. Las tres imágenes. Ahora me falta. Entonces ahora me falta las tres imágenes que van aquí. Voy a decir vegetales. Voy a tomar una imagen cualquiera. ¿Verdad? Que yo entienda que coincida vegetales. Voy a tomar cualquier imagen. Voy a tomar esta. Clic derecho. He Copiar la dirección de la imagen. Capa. Añadirlo como capa. Le voy a dar a pegar. Entonces la voy a poner un poco más pequeña la imagen y voy a seleccionar con la imagen seleccionada, voy a darle a la tijera que es la herramienta de cortar, ¿verdad? Luego que le dé la tijera le voy a dar al, al círculo aquí para que me corte esa imagen en forma de círculo. Entonces yo vengo y ya tengo un círculo. Ahora voy a tomar otra imagen de sodas. Voy a seleccionar esta imagen. Le voy a dar clic derecho, copiar, añadir URL, la pego, clic derecho, ¿verdad? Esa imagen está muy grande, vamos a ponerla más pequeña. Le doy a la tijera, le doy al círculo y si yo veo que este círculo no está del mismo tamaño que este, yo puedo con la herramienta editar y darle a transformación libre. En transformación libre me permite ¿verdad? ponerlo más gordito, más ancho, más grueso. Si la pongo encima veo que casi son del mismo tamaño. Ahí me parece bien. Entonces la otra es embutidos. Entonces vamos a tomar cualquier imagen. Clic derecho. Clic derecho copiar dirección de la imagen y me falta seleccionar aquí me dice ¿quiere aplicar la transformación? sí le voy a dar de nuevo capa y vamos a insertar la nueva imagen la ponemos más chiquita primero recuerden y ahora entonces procedemos a utilizar tijera círculo y recortamos Vuelvo y arreglo el ciclo. Veo que está un poco ancho. Le doy entonces a editar. Transformación libre. Debo darle a Yes primero. Editar. Transformación libre. Y aquí puedo poner un poco más nítido. Excelente. Y así tengo mi tarjeta. Bien. No olviden suscribirse. Recuerden darle a me gusta. Y nos vemos en el próximo video. Espero que les haya gustado mucho.